Hola amigos, soy Gere, Hoy estamos en otro video. Hoy vamos a jugar un juego que quería subirlo, pero no podía. Hoy vamos a jugar Friday Night Funkin'. A ver, espera. Ahí está. Ya está. Un game. Vamos a jugarlo. Está cargando. Hoy vamos a nomás darle a dos cancioncitas. Uh, a mil, y no, Ten y Roses. los es a jugar esas canciones. Es el primer episodio de este juego. Un <risa> pepe es así. ¡Hala! un tintino que creo, a ver, Vamos a jugar a Simpari y a Start one, three, two, one, three! Esta canción termina no también, si después. Me dio tiempo también hacerse el favor. Vamos a cantar el tono, no sé qué. Ya me da tiempo, me da tiempo. 3, 2, 1, ¡Gay! ¿Qué que les este video? voy a hacer otro video.